como el ave fénix. Y gracias a que al empuje, al empuje, a la vocación que tiene el peruano de, no, ese es algo que no se nos va a quitar a nosotros, porque ese es, ese es nuestro, ese es nuestro origen, ese es nuestro tipo de peruanos luchadores. Y no, y no es este, estar esperando, pues, el estado benefactor. Porque ese es lo que estamos esperando, no. el estado benefactor. Doctor. El estar el estado, sí eh, mi, mi, eh, yo quiero aclarar que no estoy en contra del o, solamente es plata. El capitalismo también eh, se basa en, en conocimiento. El capitalismo puede ser también en patrimonios, ¿no? Entonces, eh, no siempre puede ser dinero, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿ya? Y adicional a eso, este, sí, pues, eh, eh, eh, se ha aplicado mal en el Perú. Eh, hay una ley, ¿no? Hay leyes que, eh, que son extremistas, eh, como los contratos ley, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa ley, ¿no?, desde mi punto de vista, eh, se debería de reformar, ¿no?, y, y eso no quiere decir que no hay seguridad este, jurídica para, un, este, eh, para, un, para, para los empresarios, ¿no?, eh, eh, habría que eh, reformar esa ley quizás y hay que poner eh, reglas claras, ¿no?, como hacía mención, doctor, como en China, ¿no?, este, para, para, para practicar un verdadero capitalismo y darle oportunidades ¿no? acá a los eh, a los peruanos que los hombres peruanos también sean empresarios, que por ejemplo se debería implementar en la currícula educativa la educación financiera. No, no, no hay en las escuelas, pues lo, lo, lo para hacer trabajo, no para ser empresarios, ¿no? Entonces, desde ahí también. Eh... Buenas noches. Bueno, eh, continuamos. A ver, alguien quien dé lectura, por favor, a la siguiente diapositiva. Doctor, nunca me permite hablar. Eh, secundando un poquito las palabras del compañero Lenin, si bien es cierto, como usted lo acaba de mencionar, el capitalismo no es nada. Y digamos un poco eh, puliendo la idea del compañero Lenin, acá usted habló de la libre competencia, pero cómo, me pregunto yo, con esta constitución tan neoliberalista, vamos a hablar de libre competencia. Si a un empresario, como dice la constitución, a fin de fomentar la inversión, años más de contrato a esas empresas. Entonces, desde ahí, doctor, ¿cómo podemos hablar de que en este país existe la libre competencia? Los oligopolios ya no son monopolios. Los bancos tenemos la tasa de interés más alta en Sudamérica. Si mal no recuerdo, el año pasado subió al 83.4%. No tengo la cifra exacta. Entonces, ahí nosotros hablamos de que hay concertación económica entre todos estos señores es que de ultraderecha, ¿correcto? Entonces, no, de verdad, es el, el modelo económico nosotros no lo tenemos. Nosotros somos una copia, una plantilla de otros modelos económicos. Ahora, de que se tiene que reformar o cambiar la constitución, eso es algo imperativo. Muchas veces escucho a un compañero decir, gracias a Fujimori, él con el Perú invertía, y se respeta su opinión. Pero no es posible, no es posible que le demos tanta facilidad al empresario para que venga, invierta, trabaje, se usufructe, gane y acá no se respete nada. Y este país no se va a industrializar si es que seguimos con esa mentalidad que de repente he escuchado no de sus palabras. Entiendo, respeto doctor su forma de pensar, su forma de ser, pero hay que ser un poquito más digamos, que le digo, ¿no? Nosotros no debemos conformarnos porque toda esta constitución es un pensamiento. con Trabajar, haz lo que quieras y vete. Y bueno, eso sería mi opinión, doctor. Gracias. Ok. Sí, a ver... Sí, a ver que bueno pues allí hay que tener un político en donde hay un proyecto país en donde deben partir desde los partidos políticos organizados y puede, pueda poner políticas de largo plazo de industrialización y eso no tiene que ver mucho con los capitales sino que es un proyecto que en el cual un estado todo el pueblo se pone de acuerdo para poder avanzar ¿no? muchas gracias doctor ok listo bueno yo creo que eh... Como decía el compañero que te antecedió, todas las ideas eh, se respetan. Bueno, ese es, ese es mi, mi pensamiento, ese es lo que yo, a través de los años que tengo, he venido palpando. ¿no? Y bueno, y, y me sirvió de, de ejemplo el golpe de, que hizo este Juan Velasco Alvarado. ¿De qué sirvió? De nada. Y a, desde ahí yo me di cuenta... Yo también era, era, o sea, me, me gustaba mucho ese, ese, ese lema del patrón, ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? que después se convirtió, el, el patrón ya no comía ni, ni el hoguero, sino lo que dirigía el gobierno. Por eso, por eso es que yo tengo esa, ese pensamiento, esa idea, y lo he palpado, que todos los, que, que el Estado es mal administrador, mal administrador de las empresas. Administrador, estamos ahorita como estamos. ¿Por qué? Porque cada gobierno que entra, a que llega. Lo primero, a copar los primeros ministerios. Y esto no es de ahora, esto viene de años. ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? le echamos la culpa que 200 años, pero lamentablemente cuando uno asume un cargo, asume el pasivo y el activo y si el pasivo o el activo es esto pues yo voy a tener que enrumbar mi barco y cambiar de capitán de timonel para qué para seguir una línea no pero lamentablemente en ningún gobierno sea no, habrá gente que, gente que serán aprista gente que serán velaundista pero al final todo lo que vemos es el progreso del país. Y eso es lo más importante. ¿no? Yo, le digo, yo he vivido en carne propia, casi todo es, actualmente Realmente, no sé, de repente... Son años que tengo... Ya creo que... me de que... que que hay que que, que, que, vea, que, vea, que vea la equidad la igualdad porque también me gusta la igualdad los organismos reguladores ¿no? donde grandes empresas no respetan las reformas constitucionales ¿no? donde las, los congresistas también deberían este, de, de renunciar ¿no? porque ellos no pueden renunciar hay muchas cosas que se tienen que modificar, pero esto va a continuar así. Quien entre? Esa es la pena, es verdad, mano. Acá, yo a veces siempre compartiendo, a veces así, ¿no? quiere haber un gobierno de Camboya, Pol, Pol, nada más, y esa es la única forma que se va, se va, va a cambiar esto, porque mientras no cambiemos la, el pensamiento de los jóvenes, esto va a seguir igual. Así venga un sí. mago, así venga y... Y lamentablemente, pues, nosotros somos lo, lo que elegimos a las autoridades. Y ese es el, el pago, el precio que estamos hoy, hoy día viviendo, ¿no? Bueno, ¿sabe Dios en qué irá a terminar todo esto? Y, y yo siempre he dicho, ¿no? Aunque, de repente, me estoy apartando un poco del, del, del, del tema, ¿no? Que este señor Pedro Castillo hubiera hecho historia hubiera quedado como uno de los presidentes que levantó o buscó la igualdad ¿no? siempre yo he compartido esto ¿no? no es un profesor que verdaderamente ha, ha, ha, debido, ha debido hacer historia un, un, un Pepe Mujica ¿no? pero lamentablemente pues parece que ya cuando coges el poder ya, ya las cosas los ves diferentes ¿No? Y ya te olvidas de todo. Porque, porque si este señor presidente se hubiera dedicado ¿verdad? a gobernar verdaderamente, hermano, tiene cinco años. Profesor, Está bien. Sí. Profesor, pero no sé, usted que de alguna manera vivió un poco más de, con presidentes, ¿algún presidente, un, algún presidente ha tenido tantos, tantos enemigos? Todo lo que sale siempre están ahí congreso, etcétera, etcétera, los medios de comunicación. Dígame usted, profesor, eh, antes, a, ¿anteriormente los presidentes han tenido tantos enemigos? Sí, Alan García. No, se, se, le, se le brindó todo el apoyo a Alan García porque tenía... No, un... En el primer gobierno, Alan García, que pues, no, lo le hicieron leña. Y, y una no, consulta, ahora, profesor, una porcentaje <ríe> más, disculpe. Sí. Eh, eh, como alumnos de derecho, siempre nos, nos han informado, nos han dicho que no hay ninguna norma perfecta. Todo es perfeccionable. y Ese siempre es una... Ese de aquí, de alguna manera, es un modelo, ¿no? Perfeccionable. Por lo tanto, así sea la Constitución, esta no es norma perfecta. La, las cosas van cambiando, eh, los paradigmas van cambiando. Si en su momento esta Constitución dio resultados, enhorabuena, si privatizó las, las empresas, y de alguna manera nos benefició a todos, antes funcionaba, por ejemplo, un ring para llamar un teléfono. Teníamos que hacer una cola, meter un ring para meter... Es que la, el tiempo cambia. Podemos vivir también de las cosas que se han pasado antes. Eso ya... Bueno, esa Constitución nos sirvió. Ok, pero ¿por qué no mirar y ver que no hay ninguna norma perfecta? Todo es perfeccionable. Si se puede hacer, en buena hora. Porque no vamos a estar cruzando, no, de que la Constitución siempre está escrito sobre piedra y nunca se puede cambiar. Si se puede cambiar, se puede mejorar en beneficio de las personas, en buena hora. Todo cambia. Ya, Gracias. Ok. Es cierto. La Constitución se puede modificar. Para eso están, para eso están las reformas constitucionales. Se puede modificar o, o se puede eh, cambiar, cambiar totalmente. No, pero... pero. ¿Cómo se va a hacer una reforma constitucional si una de las legisladoras, que creo que es eh, vicepresidenta de la mesa directiva, propone esta ley, ¿no? Que va prácticamente regalarle, siguiéndola regalando el mercado a gloria y queriendo darle al pueblo harina. Entonces desde ahí, desde ahí, solo decimos que este Congreso nos insulta, nos ofende con ese tipo de leyes. No, que porque, porque este, van a, va a escasear la leche de vaca, tenemos que darle leche en polvo de harina. Porque si no, este gobierno, inclusive no embarrar más este gobierno. Entonces, ¿por qué no hay libre competencia? Se da cuenta que la clase de legisladores que tenemos, de verdad, doctor, son, para decir muchos adjetivos calificativos negativos, pero bueno, me abstengo. Pero, nuevamente, ¿quién tiene la culpa de esto? Bueno, bueno, otros, bueno. A a qué lógico, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, que elegimos. ¿Qué es usted, doctor, el pueblo? <risa> no, ahora o sea, es el pueblo. Hemos ganado, doctor, casi 70%. Doctor, doctor, sí. perdón. Sí. Doctor, sí, este, tiene usted razón, ya. la culpa lo tiene el pueblo. Porque justamente también tenemos un sistema electoral ya caduco, también deberíamos ya de reformar ese sistema de el sistema electoral. ¿Por qué? Porque todos entran con el con el voto de arrastre. Ajá. La simpartidora. Sí, claro. Recuerde usted, ¿no? Y entonces claro. por eso es que tenemos este tipo de legisladores. ¿Se sí. dan cuenta? Sí, Yo sí. sí o entonces, todo cambio sustantivo es bueno a veces el ser conservador no lleva nada bueno también. Entonces, hay cosas que hay que cam cambiar, transformar, ¿no? Gracias, doctor. Yo creo que siempre he sido... Eh, que el voto no sea obligatorio. Exacto. Eh, y, y ahí se soluciona ¿Eh? todo. Que el voto no sea obligatorio. ¿Por qué? Porque ya no va a ser... El que quiere vote, el que quiere no, pues, y punto, y, y, y nadie te obliga y sin pagar multa. Pues, práctica, al pagar multa prácticamente nos están recortando a nosotros un derecho fundamental. No paga multa. Y si no votas, te pago. No, pues, por eso le digo, el día que se, que se haga esa reforma y se modifique en que el voto no es obligatorio, va a ver cómo esto va a cambiar. Porque ya no, ya no, ten, ya no tendríamos esos, esos señores que están legislando ahorita. Porque ya, ya, ya no convencería al pueblo con, con, con las dádivas que, que entregan al pueblo. Eso yo creo que el voto no es la solución. Y seguimos. ¿Alguien que lea el, eh, la siguiente diapositiva? Yo, profesor. A ver. El Poder Ejecutivo Nacional es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal y piramidal que se encuentra en cabeza del presidente de la República del Perú. Funcionario que debe ser elegido cada cinco años por sufragio directo, secreto, universal y obligatorio. En, do, en doble vuelta. De cinco años sin posibilidad de reelección inmediata. Luego de un periodo el cargo puede postular. Pero solo pregunta: ¿qué dice? No sé. ¿Dice en doble vuelta? No necesariamente, ¿no? Es primera vuelta, claro, no sé. sí. Pero es, es difícil, pues, que en primera vuelta. Disculpe, ¿Sí? Pero para que nos pues, admita, por favor. Ese Lo, me ya estaba pidiendo yo ese ángulo. Sí, por favor. Bueno, aquí hay varios que, que yo les he dado el ingreso, se han vuelto a salir y han vuelto a entrar. Doctor, doctor, disculpe. Es sí. el internet, doctor. El internet... A ya, cada okay. rato y estoy jugando a cada rato, entonces hay veces es, eh, tenemos ese problema, doctor. Ya, okay entonces acá, como cada cada cinco años, años ¿no? Es ...de cinco? ¿De que ¿De cinco años? con con el del presidente? Quiero <ríe> un break. señor la... el moscas, creo. Y, y volvemos a ver, por favor, a lo que es el, el famoso poder judicial. Es un organismo autónomo que lo tiene solamente de nombre, a mi parecer, de la República del Perú, constituido por una estructura jerárquica de estamentos. Ya sabemos que ejerce la justicia, la ministra, por un presidente electo entre los vocales supremos y por la Corte Suprema de Justicia de la República, que tiene en todo el territorio eh, salas. El segundo nivel lo forman las Cortes Suprema de Justicia, con competencia en todos los distritos judiciales. El tercer nivel es, es por los juzgados de primera instancia, lo que era antes, ¿no? porque ahora son... Eh, jugado de investigación preparatoria, ya se ha, se ha cambiado eso. Y ese es provincial. Y después ya vemos aquí a los juzgados de paz letrado. Los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz no letrado, que prácticamente en los distritos donde hay juzgados de paz letrado, están estos juzgados de paz que solucionan casos eh, sencillos, nada más. ¿Pero ¿Pues a dónde están las Cortes Superiores? ¿Ahí? Acá Corte Suprema de Justicia. De aquí de la Corte Suprema de Justicia viene la la, la Corte Suprema de la Justicia de la República que es. De ahí vienen ya las cortes superiores. Suprema superiores. Acá estaría, se... ¿no? Sí. Bueno, la Corte eh, Superior de Justicia que tienen en todos los distritos judiciales todos los institutos judiciales que son, bueno, en los departamentos, pues, y son la, la, las, las Cortes Superiores, ¿no? Y de ahí a actualmente, pues, se crean, se han creado eh, juzgados unipersonales, juzgados de investigación preparatoria, salas constitucionales, salas sociales y permanentes, Conforme a qué? Al crecimiento de la población y a la necesidad. Se va creando es, esos, es, esas cortes o esas salas, no con jueces que entran a concurso y otros que son ya pues eh, nombrados por eh, profesionales, como son los juzgados, eh, los jueces supernumerarios, que son jueces, ¿cómo se llama? Este, provisionales. ¿no? Antes eran jueces, ahora no, son jueces supernumerarios. Y así podemos hablar del, del Poder Judicial en la creación de, como le digo, diferentes salas. No sé cuántas salas hay, hay, hay en, esto, en, en la actualidad. Cuando uno tiene un, un, un... no sabe a dónde enviar porque... o si es una apelación, ya cuando se va a casación, se la derivan a, las, a estas salas constitucionales o la sala social y permanente, donde ya te dan la es la última ratio ya. Y de aquí venimos al famoso Tribunal Constitucional. ¿Ya? Constitucional e independiente del Estado. Es el órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad. Autónomo e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Tiene su ley orgánica que es era 28.301 y la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional creado por la constitución política, ¿no? Defensoría del Pueblo, que actualmente es el, el defensor del pueblo, dejó el cargo, presentó su renuncia, la declararon en vacancia porque ya había cumplido sus años que, que especifica la ley. Lo mismo con el Tribunal Constitucional, hace cuatro o cinco años que ya estos señores tribunos ya habían, ya habían acabado ya su, su permanencia, pero seguían, ¿por qué? Por esta cuestión de, de la política, ¿no? pues ahora ya se han nombrado a, a seis, en la cual, pues, hasta la Corte Interamericana por, por estos seis tribunos que van a asumir la, eh, el Tribunal Constitucional. Y yo creo que está bien cambiado. Pero lejos de esto, hay alguien que ha malogrado este Tribunal Constitucional en que ya lo volvió prácticamente, si verdaderamente hizo e independiente y autónomo, pues yo creo que mmm, difícil, difícil de que siempre va a reinar las ideas ideológicas de los de, de estos tribunos. Ya no hay esos tribunos de antes, ¿no? De García Rada, que lo asesinó sendero, ¿no? De, mmm, de este señor, ahorita no los no sé nombres pero verdaderamente que eran gente pues que verdaderamente daba la talla en el tribunal constitucional hoy en Arbol, día o alborandín sea, Javier Alborandín ves entonces hoy día ya prácticamente ya veo que todo se politiza todo es por interés propio ojalá que estos seis señores que han ingresado pues verdaderamente que sean independientes y no tengan como se dice no su bobito por un por un por un partido porque así no va a funcionar esto. ¿Ya? Y el Tribunal Constitucional es, es el último, es, están, son los eruditos que se dicen ¿no? en, en, en el derecho. Son los que te, interpretan, ¿ah? ellos no sentencian, simplemente eh, interpretan y, y, y, y infundan o, o, o fundan la, los... los este, al, al tribunal constitucional ya que ese sería ya en, en estado de, de casación ¿ya? Eh, la defensoría del pueblo fue creado por Alberto fujimori ¿no? para qué para tapar de cosas su, su autogolpe ¿no? y creó varias este, instituciones para disfrazar el autoritarismo con la, Prácticamente es, no le veo yo su participación, recién ahora último, pero después nula por su, pero ni si su creamos, participación. ¿Qué logro ha tenido de, de Pueblo hasta ahora? Nada. Ah. El Ministerio pool A ver, hacemos un corte ya, por favor. Unos diez minutitos para empaparse bien. Okay. Pero... Un poco que me vea la garganta. ¿No doctor? Que sean 15. ¿Quién no, está el doctor un... para tomar un cafecito? 15, 10 doctor. Y cuarto, re, 10 y cuarto regresamos. Está 20 para cenar. No, 10 y cuarto. Son, son 14, 10, 10 y 15 regresamos. Son 14, 11 minutos, suficiente. Porque nos va a faltar tiempo. Y con ustedes es agradable, en verdad. Es un placer tener clase con, con alumnos. ¿sá? verdad, estoy aprendiendo bastante, casi no, me, no en las demás cátedras, en las demás universidades que he enseñado, no he tenido esta experiencia que tengo con ustedes, gente que debate, gente que, y, y eso es, eso es, eso es una clase, debatir, unos estaremos de acuerdo, otros no, pues. pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que repetir nuestras ideas, y en verdad yo los felicito, ¿eh? porque aprendo bastante. Así que regresamos 10 y cuarto. Gracias, Pero en el examen sí Gracias. no van a aprender. Gracias. Toma lectura del, de la diapositiva. Ya, listo. El Ministerio Público es el organismo constitucional autónomo del Estado peruano que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. La representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. El Ministerio Público es dirigido por el Fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Pablo Sánchez Velarde. Es... ...supremo. De Gracias. Eh, yo creo que... Ya... Eh todo está dicho en la, la positiva no De lo que...